¡Eso, chile. ¡Vamos! ¡Buena! Ahí está, posible que venga para acá? Boguita, boguita, boguita Ahí está, ¿eh? Se han arrastrado, se han cargado un poquito el nylon Caralho Muy bueno, es Mira, mira. Qué hermoso. Oh. Yo Ya te dije que un cabrón estaba en 2018 va como piña ya no se va a cansar así nomás bajante bobazo. está sola subida ahí Muy bien, muy bien, muy bien ¡Muy bien! ¡Vamos, <tose> mierda! <tose> ¡Qué pedazo de boga! ¡Mirá lo que usted! ¡Felicitaciones!